Hola, yo soy Valentina y les quiero decir que en el día del alumno mi papá me regaló este libro y experimentos para principiantes y quiero ver si estos experimentos son reales o fake Así que vamos a comenzar Y en este video vamos a probar el, el experimento del paracaídas del juguete ¡Y, bam, y, y que vamos a comenzar! Bueno, aquí tenemos los materiales Tenemos hilo Marcador Tijera que Hay que tener cuidado con hay que con supervisión de un adulto Regla Un plato Para marcar para paracaídas Una bolsa de plástico poli Y nuestra poli que se va a lanzar por el paracaídas, pobrecita. Y ahora, mi último. Bueno, así que vamos a hacer el experimento. Bueno, como tenemos todos los materiales, ahora vamos a marcar el plástico del plato con este marcado. con cuidado ya y estamos listos para recortar como dije necesitamos la supervisión de un adulto y aquí está recortando. piden la ayuda de un adulto aquí ya tenemos el círculo recortado así que ahora vamos a marcar algunos puntos sobre algunos y aquí están los puntos bueno, como ya marcamos los 8 puntitos ahora vamos a marcar con este hilo y, vamos, y tiene que ser como de 15 o 20 centímetros. Y tenemos que cortarlo. Bueno, y como ya cortamos estos hilos, con mucho cuidado hay que cortar estos puntitos para amarrar los hilos y que quede eso y listo. Y aquí tenemos los agujeros. Y los amarramos. Bueno, aquí ya tenemos atados los nudos o los hilos. estos se Y aquí los vamos a atar porque estas son las instrucciones. Y después hay que atar la uniquita de prueba. Pobrecita. Hacemos la vida. Ya, aquí tenemos la muñequita. Bueno, si se pregunta qué es esto, es un elástico porque no sabía que a y le puso un cinturón de seguridad. Así que vamos allá arriba a ver me puga. si sí, funciona. Y ahora vamos a ver cómo funciona este experimento. en El paracaídas. Y vamos a ver cómo funciona. Uno, dos. este video dale like y compártalo si quieren una segunda parte de, de experimentos. ¡Chao!